Estudiaremos ahora el ciclo troyano. El ciclo troyano es bastante com completo y complejo porque hay varias fases cuyo eje único y fundamental es precisamente Troya. Troya cuando todavía existía y Troya cuando ya desaparece pero deja una secuela importante para Roma. Por eso, digamos que el ciclo troyano lo debemos organizar de esta manera, una se serie de sucesos prehoméricos entendiendo por tales todos los previos a la guerra de Troya, luego la guerra de Troya como tal, que es la que lógicamente centra la atención fundamental por la fama y la importancia de Homero. El fin de la guerra de Troya significa el retorno para unos, es decir, para los griegos y la diáspora para otros, y por último dentro de esta diáspora, uno de estos huidos, Eneas, será el que luego dé origen a Roma y por tanto enlaza a Troya con Roma y es el origen troyano. de. Bien, pues todo esto tiene como origen, mmm, Tetis y Peleo se casan y en el momento de, de su boda no es invitada la discordia. Al no ser invitada la discordia en el momento de, de la boda lanza lógicamente una amenaza, una manzana que quiere que se le dé a la mujer más hermosa. Bien se llama la manzana de discordia porque la historia como se sabe después va a originar la discordia precisamente entre las diosas pero digamos que el origen de todo está en las bodas de Tetis y Peleo ¿no? por tanto aquí tenemos una representación de estas bodas por Bartolomé y Giovanni siglos XV y XVI de manera que observamos cómo, efectivamente este momento, este tema concreto las bodas de Tetis y Peleo ya tuvieron su atractivo en el, en el comienzo del Renacimiento bien pues la historia continuaría lógicamente cuando tiene lugar ya el juicio de París, es decir, en ese momento se elige a París como personaje que tiene que elegir a la mujer más hermosa. Entonces la mujer, la, la reina, la diosa más hermosa. Se presentan, como se sabe, las tres diosas más importantes que son Atenea, eh, Afrodita y Hera. Y cada una le ofrece un, un don. Era, por ejemplo, le ofreció, como era la reina del Olimpo, pues el reino de la tierra, el reino del mundo. Y Afrodita, lógicamente, le ofreció la mujer más hermosa. París, que no era precisamente un héroe, pues elige la mujer más hermosa. Le parece el mejor don. Bien, pues este tema, vamos a ver que fue, eh, bueno, fue... Eh, elegido por muchísimos, pero aquí vamos a, a, hemos tomado dos mm, representaciones. Esta, como se ve, de Girolamo de ben Benvenuto, que es una de las primeras, ¿m? es una representación, como se ve, todavía un tanto hierática, pero ahí tenemos efectivamente a París con las tres diosas. ¿no? El amorcillo, como se ve, enf, enfilando ya, es decir, Cupido, enf, en, en, en, apuntando ya con su arco hacia París y, lógicamente, se decidirá gracias a eso por Afrodita. El mismo motivo es el que tenemos aquí concretamente en Rubens, ¿no? el juicio de París eh, con Hermes, aquí es Hermes el que está asesorando a París París efectivamente pues está observando la belleza de las tres y se decidirá como os he dicho por Afrodita y aquí comenzará prácticamente el motivo de la guerra de Torm. previamente a la guerra Aquiles que es el personaje fundamental y por, por tanto el héroe principal de la guerra Aquiles era, como se sabe, hijo de Tetis, y Tetis como diosa sabía que Aquiles si iba a la guerra moriría. Entonces eh, Tetis convence a Aquiles para que se refugie en el gineceo de Esquiros. De manera que así cuando comience la guerra, Aquiles no estará disponible, no irá a la guerra, no morirá y será eh, eterno. Y, y efectivamente eh, los griegos también saben que si Aquiles no acude la guerra no se gana. Con lo cual aquí entra en juego el otro personaje fundamental de la guerra también, eh, Ulises, que es el astuto. Y le encargan a Ulises que descubra a Aquiles donde se esconde y lo traiga. Y aquí tenemos un mosaico de una villa también de España, de la meseta mmm, palentina, y ahí está precisamente, en ese mosaico está representado el momento en que eh, Ulises hace sonar una trompeta y con motivo del sonido, Aquiles, que está rodeado de las mujeres, ¿no? del gineceo pues Aquiles hace el movimiento instintivo de ir a la guerra. Por eso se ve como una de ellas, aunque el moseco está un poco dañado, se ve perfectamente el brazo de una de ellas que intenta retenerlo. Pero claro, Aquiles ya se ha descubierto e irá a la guerra. Este motivo de Aquiles en esquiros no es el único, o sea, no, no se trató únicamente en época clásica. Aquí vemos Rubens, lo toma dos veces para sus cuadros, y aquí hay dos mmm, cuadros de Rubens que representan el mismo motivo, el mismo momento, aunque con, como se ve con tratamiento diferente. De manera que este episodio también como se ve atrajo de una manera concreta a los pintores del siglo XVII. Eh, consecuencia de todo ello, como decimos, es que eh, se rapta Elena, Helena, que va a ser el motivo de la guerra de Troya, y aquí tenemos una interpretación de Guido Reni, siglos XVI y XVII, de cómo París se lleva a Elena. Eh, luego, ya otra representación de David, un poco posterior, es París y Elena, el amor entre ellos dos, de una manera como se ve mucho más serena, pero todo ello originará la guerra de Troya. Y la guerra de Troya, en realidad no es solamente Troya, es toda la Troade la que entra en el conflicto. Y bien, y ahí está Troya, que será el motivo fundamental, pero que, por ejemplo, recordemos que Enea será dardano, no era troyano estrictamente hablando, pero sí de la troade y Aquiles que ha sido eh, educado de una manera especial pues efectivamente también es motivo de otros aspectos de su vida por ejemplo aquí vemos un fresco pompeyano del centauro Quirón que es el que le educa, aquí vemos la lira y aquí vemos una pintura de Delacroix, también del centauro de Quirón enseñándole a Aquiles a lanzar a tirar las flechas, No es decir que el motivo de la educación de, de Aquiles también fue especialmente requerido tanto en la época antigua como en la época póster. Tetis implorando a Zeus, porque lo que no quiere Tetis es que Aquiles vaya a la guerra, pero claro, el destino es el destino, Aquiles acabará yendo y acaba muriendo. Eh, no son muchas las representaciones que hay de la guerra, casualmente o curiosamente, Así como el motivo se ha llevado al cine y podemos ver varias películas con el motivo de la guerra de Troya sin embargo la pintura no ha sido excesivamente aquí hemos recogido dos motivos precisamente de la guerra durante la guerra ¿no? Briseida, que era la, el botín de Aquiles que se lleva a Agamenón y Carracci representa a Briseida con Aquiles y en cambio Tiepolo a Briseida con Agamenón los dos momentos sucesivos del motivo cumbre de la guerra de, la, de Troya y una vez terminada la guerra de Troya Ulises idea, como se sabe, el artilugio del caballo con el que se podrá penetrar y Laoconte se opone. Y el tema de Laoconte fue particularmente también atractivo para la época antigua. Esta es la famosa estatua de Laoconte y sus hijos cuando son han las serpientes. Después, ya una vez destruida Troya, la fase siguiente, el episodio siguiente es precisamente cuando Eneas tiene que marcharse y tiene que llevarse consigo Anquises. Él es muy pío, muy piadoso, no puede dejar a su padre ni a su esposa que mueran ni a su hijo que mueran allí en Troya y carga. Este motivo también fue muy atractivo. Aquí tenemos una ánfora troyana, una ánfora griega, perdón, donde vemos cómo eh, Aquiles, armado, huye de Troya cargado con Anquises. Este tema será, como veremos, bastante habitual. Aquí tenemos también escenas de cómo Eneas carga con Anquises dos tratamientos distintos en escultura y el tema lo veremos repetido por ejemplo en el siglo XVI con Barocci y vemos aquí también como ya la representación como ve, vemos iconográfica es un poco distinta sobre todo en lo que se refiere a los vestidos ¿no? al casco, lógicamente pues más propios del siglo XVI que de la época griega o romana pero bueno, de cualquier manera el tema aquí se ve como carga con Anquises a su lado está su mujer Creusa y su pequeño hijo que le acompañará ¿no? a Ascanio. Después, los viajes de Eneas, un mapa para ver el largo recorrido que tuvo que hacer hasta llegar a, a Italia y, por tanto, poder fundar Roma. Antes tiene que pasar porque Hera quiere vengarse, no quiere que llegue a Italia y que funde Roma, y entonces lo desvía hacia, hacia el norte de África, y allí se encuentra con la reina de Cartago, Dido, y aquí tenemos una representación de ese tema: no, Dido y Ens. También Dido de Eneas de Agüero, otra representación de la misma, del mismo episodio. Y luego, según la tradición de Virgilio, según el rote de Virgilio, Eneas bajará a los infiernos para ver a su padre. Bueno, pues la Sibila, otro personaje fundamental en este viaje, es otro de los motivos que también ha atraído a, a, a personajes modernos. Aquí vemos, por ejemplo, la Sibila de Anglada.